Soy Sergio del Puerto, más conocido como Serial Cat, que es el nombre de mi estudio, el cual fundé en 1999 y que básicamente mmm, se dedica a la dirección de arte para publicidad. Me considero bastante autodidacta y mientras estudiaba la carrera siempre empecé a, a experimentar con el diseño gráfico Además de, bueno, de conocer también en, en clase a, a Paloma Rincón, que es la fotógrafa que ahora colabora con nosotros y es parte del estudio. Nunca he, me he considerado un ilustrador, sino más bien un image maker, un creador de imágenes. Hubo un, un amigo diseñador que es Alex Trochut que definió muy bien lo que hacemos en, en Serial Cat y dijo algo así como que una mezcla de surrealismo, cultura pop y lujo, eh, a lo cual yo añadiría con, con algo de, de un punto irónico en, en las imágenes. En las imágenes que trabajamos lo que más nos gusta es un poco el crear ese wow effect, ¿no? esa primera impresión, ese primer impacto, pero no quedarnos solo ahí, sino que haya una segunda lectura donde puedes interpretar los detalles y ver más a fondo la imagen. También lo que más nos gusta es que el público dude en la técnica, es decir, que la imagen que generamos eh, cree dudas sobre si está construida en 3D, si es totalmente digital, o si es táctil, si es real, si es fotográfica. Mis influencias son muy variadas. Son del mundo del arte, la arquitectura, la moda y el diseño, por supuesto. Aunque cada vez eh, intento fijarme en, en referencias del mundo más clásico y no, no mirar lo que se hace ahora de una manera inspiradora. La inspiración en realidad eh, viene muchas veces de mi propia infancia. Lo que hago es... Eh, Revisito influencias, eh, referencias de, de, de mi infancia y las actualizo. Por ejemplo, yo nunca fui un niño que jugara con las figuras eh, para hacer batallas, ¿no? el bueno contra el malo, sino que colocaba los elementos como si fuera un bodegón, eh, cogía la cámara de mi padre y lo fotografiaba de tal forma que tenía, digamos, como un resultado final, ¿no? que era la fotografía de, de algo que había trabajado y que me había realmente divertido. En mi caso, como director creativo, cada vez hago menos trabajos finales y... ...cada vez hago más bocetos, es decir, es, es algo creo que es bueno... ...en el sentido de que dejo que el equipo trabaje bien eh, su parte... ...y lo haga de la manera más profesional posible... ...cuando yo en realidad eh, simplemente dirijo la idea y, y, y reviso, ¿no? Siempre un diseñador creo que tiene que tener eh, un, una parte de proyecto propio, ¿no? Eh, siempre es, una, es algo muy vocacional que tendría que, que tener todo, todo creador, eh, porque es una parte que también se disfruta. Entonces yo me planteo que, que si no tienes ningún proyecto personal es que a lo mejor no te gusta ser diseñador.